Bien, seguimos con esta parte 3 de 3D real en Photoshop. Quiero hacer énfasis en que los cambios que uno le realice a cualquier elemento, en su origen, pues se altera automáticamente y podemos uh, ver el resultado de una forma tridimensional. Vamos a verla para que me pueda entender. Es decir que este es el origen, esta es la forma tridimensional. Por ejemplo, si yo quito esto y coloco otra forma, por ejemplo esta forma y le doy a guardar, vemos como esto se actualiza automáticamente en mi gráfico 3 Esto nos da un sinnúmero de ventajas creativas, si yo por ejemplo le aplico una configuración X a una forma y si quiero hacer cambios sin que se pierda todas esas configuraciones tridimensionales que yo di, puedo hacerlo editando el origen. Pero esto no, no es lo que quiero mostrarle en este video. En este video le quiero mostrar eh, algunos presets, algunos 3D predeterminados que trae el Photoshop. Vamos a eliminar esta capa y vamos a crear una capa de este cero y simplemente para aplicar estos estos eh, gráficos tridimensionales de manera preestablecida, pues nos dirigimos al menú 3D, 3D y aquí seleccionamos nueva malla a partir de capa, Entonces aquí tenemos lo que son los presets, en este caso yo elegí botella de vino y automáticamente aparece este preset de botella de vino, ahí lo ven yo puedo utilizar también a esta miniatura de vista previa acá para ver la relación existente entre una vista y otra es más para hacer comparativas. ahí lo ven y puedo intercambiar si lo deseo, ahí cambiaron las vistas, de acuerdo aquí vemos también que si vemos en este 3D vemos que este elemento se conforma por varias mallas 1, 2, 3 la etiqueta, la botella y la tapa. Si le doy un clic a cada una de estas, vemos que tienen propiedades diferentes que puedo manipular, si lo deseo, de forma individual, como lo están viendo en pantalla. Ahí lo ven, retrocedemos. Perfecto. Cambio de vista. entonces una vista. Por defecto. Cambio. ya está. Bien. Entonces aquí yo también puedo hacerle cambios. Por ejemplo, yo quiero hacerle cambio. A la etiqueta. Le doy un clic aquí. Y pues aquí tenemos las propiedades de la etiqueta. En el material existente. El brillo. El reflejo. Todo eso. Aquí incluso yo puedo ir a usar otro material usar este, a ver perfecto y aquí le puedo editar la textura y lo que yo pongo aquí se verá reflejado en dicha textura no importa que sea una imagen o un garabato como en este caso yo estoy haciendo le doy a guardar cierro este archivo y veamos qué tal. Vamos a... a rotar esto a ver si podemos apreciar. No, en este material no se pudo apreciar nada. Vamos a ver otro. Ok, en este. Ok, vamos a ver si en este se puede apreciar algo. Le damos a guardar. Y ahí sí. Podemos verlo. Deduzco que el material que usamos previamente, al, al ser tipo cristal, pues no se le puede eh, añadir ningún tipo de pintura o modificación. A otro con textura más sólida si se le puede hacer cambios, y es lo que ustedes están viendo en pantalla, que yo hago cualquier cambio, le doy a guardar, y se actualiza automáticamente en Photoshop, hasta aquí este video